Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Core Code School. Soy Carballo, actualmente trabajo como frontend developer y hoy vamos a aprender, eh, os voy a contar eh, qué es lo que vais a aprender en un bootcamp de desarrollo web full stack que tenemos en Core. Como sabéis, Core es una escuela de programación, que tenemos cursos o bootcamps, como queréis llamarlo, y actualmente tenemos varios bootcamps. Tenemos cursos de web dev tenemos cursos de Big Data, Inteligencia Artificial, tenemos cursos de React, tenemos cursos de Kubernetes, tenemos cursos de diseño e interfaz de usuarios, y actualmente, o bueno, desde que estamos eh, funcionando en Coreco de School, han pasado por nuestras aulas más de 100 alumnos prácticamente todos han encontrado trabajo o han conseguido mejorar su carrera o reciclarse en el mundo laboral. Y eso es sobre todo porque una de las cosas que tenemos súper claras en Core Code School es que nuestros cursos tienen que evolucionar constantemente. No podemos estancarnos, no podemos aferrarnos a una tecnología y por eso casi en cada edición nuestros cursos han cambiado sus temarios. Hoy vamos a hablar de los cursos de eh, desarrollo web full stack y os voy a contar. Todo lo que aprenderéis en las siguientes ediciones. Por supuesto, tenéis más información en nuestra web, tenéis toda la información ampliada y suscribiros al canal porque os voy a contar poco a poco todo lo que hacemos, cómo trabajamos y un montón de cosas interesantes si queréis entrar en el mundillo tecnológico como desarrolladores, que es a lo que nos dedicamos en Core. ¿Qué aprenderéis en el curso de desarrollo web Full Stack en Core Code School? El curso está dividido básicamente en cuatro módulos. En el primer módulo aprenderemos la parte frontend, digamos, los básicos. ¿vale? Aprenderemos eh, lógica de JavaScript, o sea, un poquito de JavaScript para ir cogiendo mano. Aprenderemos HTML, aprenderemos CSS. En el segundo módulo, y es ya el módulo de backend, donde además aprenderemos TypeScript y todas las tecnologías eh, que se aplican en el backend ¿vale? para el desarrollo web full stack. Eh, en el tercer módulo aprenderemos React que ya es meterse en harina, ya es empezar a hacer proyectos muy chulos. Y en el cuarto módulo, que es algo que hemos ido añadiendo y que, y que no está en todos los cursos que veréis por ahí, eh, aprenderemos sobre Docker y sobre Amazon Web Services o, o Cloud, ¿no? Despliegue, eh, digamos, ya para completar ese currículum full stack. Además, todos los, nuestros cursos tienen mínimo dos proyectos y varios talleres. En el primer proyecto, que se hará después del módulo uno, lo que hacemos es un juego, ¿vale? Porque después de aprender JavaScript, de aprender HTML, de aprender CSS y empezar a aprender un poquillo eh, cómo funciona todo, está súper chulo. Llevar mmm, pocas semanas eh, en, este, en este mundillo, en este curso y hacer un juego. Es que es un juego, tío. Puedes jugar tú. De verdad, yo lo hice. Y luego al final, el proyecto final es hacer una aplicación web. La verdad es que es un proyecto muy chulo porque os damos unas pautas, pero se pueden adaptar a hacer prácticamente lo que os dé la gana y os dé tiempo. Y muchísima gente ha empezado su Side Project o el proyecto que le gustaría hacer como proyecto final en Core Code School. ¿Qué aprenderéis en el módulo 1? Pues bueno, Básicamente, el módulo 1 es eh, la parte de frontend, ¿vale? Aprenderemos JavaScript, aprenderemos HTML y aprenderemos CSS. El JavaScript es el principio, digamos que es la lógica de JavaScript, cómo funciona el lenguaje y las cositas básicas. Y eh, HTML y CSS, que son mmm, el, el A, B y C de, de hacer webs, es importantísimo tener por lo menos una buena base, tanto de HTML como de CSS. El CSS, luego, es verdad que es una locura, pero... Aquí aprenderemos las cosas básicas y os enseñaremos a seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y por supuesto, en el primer módulo, desde el primer día, habrá que usar la terminal. Es decir, pantalla negra, letras blancas, os enseñaremos a configurarla, os enseñaremos todos los comandos que vais a usar una y mil veces y al final los vais a recordar por, por prácticamente memoria muscular. Y bueno, la verdad es que el módulo 1 es muy interesante. Y al final del módulo 1 está el proyecto del juego. El segundo módulo lo hemos dividido, digamos, en dos partes, ¿vale? Eh, porque ya nos metemos en backend y typescript. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer un backend, la parte, digamos, que funciona eh, en el servidor, ¿vale? Eh, frontend funciona en, en el navegador y backend funciona en el servidor y funcionaremos con Node. ¿Por qué con Node? Porque funciona con JavaScript, así es mucho más simple. Y además usaremos el framework Fastify que nos permite crear APIs y nos permite jugar un poquito más y hacer cosas mucho más rápido en el backend. Y empezaremos ya con TypeScript. ¿Por qué TypeScript? Es una de las novedades que hemos añadido hace poco, precisamente porque es lo que demanda el mercado. Es decir, el mercado laboral. Eh, antes usaba JavaScript. Los frameworks React, por ejemplo, eh, se puede usar con, con JavaScript, pero TypeScript es la, una evolución de JavaScript y ahora mismo es, es un, un punto más en cualquier oferta de trabajo. Y en la segunda parte del módulo 2, que sigue siendo Backend y TypeScript, lo que haremos es aprender sobre bases de datos eh, con MongoDB y MongoDB Atlas. MongoDB es el, la base de datos y MongoDB Atlas es el servicio que, que ofrecen eh, para tener bases de datos en la nube. Luego, además, aprenderemos también a hacer API REST eh, para obtener cualquier tipo de datos, sobre todo en, en formato XML y JSON, que son los dos formatos, utilizados ampliamente para pasar datos en aplicaciones web, y con Out0 conseguiremos eh, hacer sesiones, es decir, autorizar, eh, autenticar y mantener la sesión de usuario de cualquier usuario de nuestra web. Además, en el módulo 2 tenemos dos talleres, uno de WebSockets, para hacer comunicaciones entre aplicaciones, y bueno, ya lo veréis, está muy chulo. Y otro que es MongoDB Atlas, es decir, despliegues de las bases de datos porque las podemos tener en nuestro ordenador para hacer pruebas, pero esa base de datos tiene que estar disponible. Módulo 3. Entramos ya en harina. En el módulo 3 aprenderemos React, avanzaremos en TypeScript, enfocado sobre todo a React. Además, usaremos Next.js que es eh, bueno, uno, una librería que nos permite que el, que el servidor, que el backend, se encargue de muchas más cosas, de manera que nos facilita las tareas en frontend. Haremos una pasarela de pago, que es algo muy interesante en muchísimos proyectos, sobre todo de cara al proyecto final, si queréis hacer un, un side project o ¿no? pasarela de pago. Y haremos una introducción a React Native. ¿Qué es React Native? Es la versión de React enfocada a hacer aplicaciones para iOS y para Android. Es decir, una idea súper buena. Módulo 4. Vamos a aprender Amazon Web Services, vamos a aprender Docker y vamos a aprender Kubernetes. Esta es la parte, digamos, más DevOps, es decir, de, de Full Stack. Es quizás la parte más rara, o por lo menos a mí me resulta más rara, pero son tres tecnologías o tres servicios que son importantísimos, al menos conocerlos. Dominarlos ya es una tarea que os va a llevar mucho más tiempo. Además, incluimos dos talleres que es eh, un despliegue serverless con en Vercel y en Fable para aprender cómo funcionan los eh, CDNs, Content Delivery Networks, y su utilidad y en qué nos ayudan. Y como os he comentado, al final del módulo 1, en el módulo 2, hacemos un proyecto, un videojuego, un videojuego, ¿vale?, para ello usamos Vite.js, que es bueno, una librería que nos ayuda a, a, a nos facilita eh, el funcionamiento de un servidor de desarrollo, ¿vale? Básicamente en vuestro ordenador conseguiréis con tecnología web hacer un videojuego. Así, lo que conseguimos también eh, o lo que trabajamos con vosotros es básicamente que asentéis los conocimientos del DOM, que asentéis esa, esos principios de programación porque parece muy complicado, el, el primer día del bootcamp parece complicadísimo, pero de repente estáis haciendo un juego y mola un montón. Y además ese juego lo publicaremos en GitHub Pages, que es un, bueno, un servicio que ofrece GitHub precisamente para poder desplegar pequeños proyectos. Os he comentado que durante todo el curso usaremos GitHub pues sí, porque GitHub es súper importante. Y en el proyecto final ya seréis desarrolladores web full stack. Es decir, en principio tenéis que controlar ya de todos, por lo menos, de todo lo que os hemos enseñado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una aplicación. Directamente una aplicación web con React, con todo lo aprendido, con React, con Next, con Fastify. Eh, la desplegaremos. Puede ser en GitHub Pages, puede ser en Fable, puede ser en Vercel. Mmm, Tendréis que usar CSS, tendréis que usar HTML, tendréis que usar... Todo estará hecho en TypeScript. Es decir, podréis hacer prácticamente cualquier proyecto. La verdad es que han habido proyectos muy chulos. Por ejemplo, Nacho Marrondo hizo The Good Shop. The Good Shop es una app que busca facilitar el comercio de proximidad, creando una plataforma que ponga en contacto al cliente con pequeños y medianos productores. Y Sergio Ranz hizo Parquisi.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 La verdad es que el Bootcamp de Desarrollo Web Full Stack es un Bootcamp muy interesante si queréis eh, evolucionar vuestro perfil dentro del desarrollo y si queréis cambiar de carrera completamente, también. Os lo digo por experiencia. Además, una de las ventajas de Precisamente el proyecto final es que os sirve para vuestro currículum. Es decir, podréis enseñar una aplicación web que habréis creado vosotros desde cero. Lo cual, en cualquier entrevista técnica o en cualquier entrevista que, que os hagan para un puesto de trabajo, es súper bien. Porque al final hay mil personas que pueden hacer cursos, hay mil sitios donde puedes aprender, pero solo en sitios como Core vas a terminar con un proyecto que van a valorar eh, los, tus profesores, que van a ver tus compañeros y, por supuesto, vas a estar rodeado de gente que estará siempre pendiente de que aprendas. Así que ya lo sabes, métete en nuestra web, CoreCodeSchool. Y infórmate de cuándo empieza el siguiente curso, porque es una muy buena idea.